S.L. Estudios Es que no entiendes, no entiendes Que se te acabó el amor Que aunque vayas a los BRU y te congregues El fin es seguro Es que no entiendes, no entiendes Que se te acabó el amor Que aunque vayas a los BRU y te congregues Inseguro. No, ya no, no vuelvas a buscarme No, ya no, no vuelvas a buscarme ¿Para qué rogar si no podrás Vuelvas a buscarme. Entiendes bien, es Navidad y vuelve a buscarte otro juguete maní. Vuelvas a buscarme. Intentas decirme que vas a cambiar. Intentas mostrarme ropa, maquillaje y algo más. Búscate otro tonto. Porque este ya no va. Ya se ha jubilado. Y ahora le toca cobrar, ingrata. El juego me lo sé. No caer en tu trampa. Andy, dile que ya acabamos, loco.